Mi nombre es Iván Eduardo González y les doy la bienvenida a este espacio dedicado a la educación y la tecnología, profe Iván MX. Este espacio está dedicado a aquellos profesores que buscan llevar la experiencia de la clase al siguiente nivel. En la actualidad, la educación ha sido una de las áreas que más ha batallado para hacer una transición y apertura a la tecnología, por lo que aquí encontrarás las herramientas para lograrlo. El canal estará dividido en cuatro secciones. Hablaremos de las características generales y particulares de aplicaciones y sitios web que pueden ser útiles para una clase presencial o virtual. Muchas veces nos sucede que estamos muy enfrascados en la dinámica tradicional de una clase o que los alumnos nos dicen, «Profe, ¿podemos hacer algo divertido?» En la sección azul, hablaremos de estrategias para salirnos de nuestra zona de confort. Una de las principales bases de la sociedad es la diversidad de vivencia y pensamiento. En esta sección, se dará espacio para compartir experiencias, relatos, aprendizajes, impactos que se dan en las diferentes formas de educación. La sección naranja está dedicada para aquellos profesores que no encuentran alguna forma de dar cierto tema, y también para los estudiantes y personas en general que buscan aprender algo nuevo o reforzar algún tema del área de ciencias sociales. En esta sección encontrarán los temas tanto en español como en inglés. Esto es lo que podrán encontrar en Profe Iván MX. Cada lunes tendremos un video, así que suscríbete y activa las notificaciones dando clic en la campana para que seas de los primeros en enterarte de nuestras publicaciones. También síguenos en nuestras redes sociales, arroba profeivanmx, en Facebook, Instagram y Twitter, ya que ahí podrás encontrar noticias, datos curiosos, recomendaciones y mucho más contenido que estaremos preparando para ustedes. Si tienes alguna idea o sugerencia para alguna de las secciones, Puedes dejarlo en los comentarios. Muchas gracias por ser parte de la comunidad de Profe Iván MX. Pórtense bien y cuídense mucho. Nos vemos pronto.